Y pues bueno, quiero cerrar esta participación hasta aquí eh, con estos materiales que ya se han señalado en mi, en mi CV. Algunos materiales están en línea como estas. Eh, estas no sé si el doctor Noboru Takeuchi ya está, le los puso en línea, pero hicimos una entrega en Tanetse, en Talea y en una escuelita que se está armando o se está enseñando Dizashitsa cerca de Montalbán, porque la enseñanza no solamente son números, son colores, ¿verdad? Sino que también los niños deben de saber que hay, eh, eh, por ejemplo, mm, eh, el, el sistema de números, ¿no? Lo vimos, por ejemplo, en una escuela cercana a Montelban. les enseñé a los niños cómo son el sistema de puntos y rayas y el sistema vigesimal. No conozco una variante de zapoteco que conserve totalmente el sistema vigesimal. Algunos son o ya mezclados con, con el sistema arábigo o el sistema decimal, eh, o tienen la mitad o es mixto. Por ejemplo, en Tanetse al menos llegamos hasta Chin, y de ahí un Chishop, pues, 10, más, 10 más 6, a Chen, chish, Chishuno, Chin, ¿verdad? 17, Chen, 19 y Galak 20. Solo tenemos ahí dos, la 16 y la 18, y eso hace que nuestro sistema pues ya no sea totalmente vigésimal, aunque conservan eso para el sistema de numeración. Y bueno, la enseñanza es que los niños aprenden más también viendo de dónde proviene ese punto y rayas, ¿no? Se lo inventó a alguien que se los está enseñando. Eh, y los llevamos a Montalbán y ellos pudieron, a través de esta enseñanza, leer en qué fecha, por ejemplo, pertenecía a tal estela que estaba adentro del museo o de sitio ahí en Montalbán, ¿no? Y eso es interesante, los materiales hay que relacionarlos con... Eh, con, su, con lo que nos han dejado, heredado a nuestros ancestros. Y oh, el primer librito que sacamos se llamó, uh, na, es de nanotecnología, y pues eh, iba a un segundo libro, pero también al doctor Noboru pues se dio cuenta que nosotros, nuestros ancestros, tenemos ciencia, tenemos conocimientos en las cuales tenemos que enseñarles a los niños en las escuelas. La educación bilingüe no solamente debe enseñarse la lengua, sino también la cosmovisión del pueblo, y en este caso, por ejemplo, los que tenemos fortuna de ver Bladzu, ¿verdad? Bladzu es lucero de la mañana que eh, desde Tanetse podemos verlo uh, hacia Rombo Maravillas, ¿verdad? Ahí está Bladzu, y esa, ese término de cielos, los abuelitos lo tienen muy fresco, por eso a mí me da tanta, tanto miedo con, esta, con este confinamiento y este virus, porque. Hay que cuidar a nuestros abuelitos, a los abuelitos que tienen mucho conocimiento léxico de diferentes temas, faunas, eh, cosmovisión, entre otros eh, temas que sí podemos rescatar. Y por eso urge, antes de traducir, hay que primero sacar a la luz esos materiales. Pero también eh, hay materiales, por ejemplo, ese, tema, ese telar de cintura que ya se los compartí en, en Facebook, eh, y ahora, actualmente con la UNAM estamos desarrollando una aplicación que se llama Phonemap. De, bueno, Phonemap contiene al menos hasta ahorita inglés, español, eh, mexicatactoli, que es náhuatl y dizashiza, ¿verdad? Eh, y, so, y en este primer lanzamiento solo estamos, por ejemplo, trabajando las vocales modales y no modales. Que quiere decir que si, eh, si Armando está aprendiendo las vocales y no las puede pronunciar, con, este, con esta aplicación puede entrar y puede ver incluso cómo se pronuncia y cómo es la boca de la persona, en este caso de su servidor, eh, para que pueda pronunciar correctamente. Recuerden que también enseñar la lengua es enseñar bien, no solamente los tonos, sino también a pronunciar bien eh, la lengua y escribirla pues, de la mejor manera eh, en, que, en que todos los identificamos, como lo llamado representatividad. Eh, también... Eh, se han escrito artículos, algunos, la verdad, como se lo quedan las editoriales, pues no sabemos si la publican o no la publican, como el de abajo es una, es, uh, vamos a hablar sobre, sobre cosmovisiones de mi participación en este caso, de Léxico de Números, Tiempo y Cielos Zapotecas, y de cómo se refiere uno a cada a terminología. Hay mucho conocimiento en nuestros pueblos que desdeñamos y los, les decía desde un principio, toda la región Shiza tiene su nombre. Cuando vamos a la leña, cuando vamos a, a llevar al agua al toro, eh, dice yo voy a ir a, a, a Gia o voy a ir a, a Son Cruz, ¿verdad? Ahí en los tres cruces, Niachija y Actulín decimos en se Bartuda y Actulín que es una zona a, donde pasa en las aguas negras. Digo, todo, todo, toda la geografía Shiza tiene el nombre pero nos están acostumbrando a usar español para referirnos a ellos. Uh, aunque muchas comunidades, como bien lo señalan, eh, se, no es que se resistan, pero pues es la forma en que se reconocen y se castellaniza esa forma. Por ejemplo, eh, La Chigué, que es un lugar ahí que se derrumbaba mucho en Tanetze, eh, la gente cuando dicen, ah, sí, yo fui a la leña allá en La Chigué, ¿verdad?, entonces ya se usa el término endizashiza para complementar la variante de español que se habla en esa zona. Por eso es muy importante tener en cuenta esto y no solamente enseñar a la lengua con palabras, letras, sino hay que articularlas con los elementos culturales. Y como ustedes saben, la lengua no viene sola, la lengua viene con su danza, viene con los maromeros, con los danzantes, con la banda, viene con los rezos en algunos pueblos, uh, viene con la vestimenta, en fin, todo se complementa. Si algún elemento cultural se pierde, también ese léxico de ese elemento cultural se va teniendo en desuso. Entonces, ¿qué podemos hacer? Pues vamos a escribir, ¿no? no le tengamos miedo, escriban, si tienes un pensamiento, lo que quieras, y eh, escribimos apenas uno que se llama picardía en lenguas mexicanas. La verdad era como, era raro porque platicábamos entre los colegas. Decíamos, bueno, ¿cómo decían esta expresión en tu, en tu comunidad para llamar la atención de una mujer? ¿No? Entonces, en ese libro, pues, ustedes pueden encontrar en Mexica un Unzávid y Dashida, eh, como, por ejemplo, eh, esta, la cuchara, por ejemplo, hacen referencia a la vagina, por ejemplo, Bu y Bu, ¿verdad? Eh, y entre otras cosas, que la lengua tiene mucha, por ejemplo, es comparativa, es poética, eh, tiene mucha producción eh, en cuanto a la literatura, ya lo decía en Estrosa, ¿no? El, el Dijazá le da muchos elementos al español para poder ser más, uh, más, uh, más rica y más dulce, acuérdense que también esta lengua es tonal. Y disculpen la rapidez con la que acabé de hablar, eh, yo creo que Rayo terminamos con esto, pero. Me gustaría darle la palabra a Armando, que quiere presentarse en Ditashiza. Eh, si le podemos dar chance, Rayo, a Armando. Adelante, por favor. Adelante, Armando. Si puedes poner tu cámara y por favor. Adiós. Ni a Armando Doroteo, ni a Chupa Urua Isda, ni a Ditashiza, tú latidó. Disa Shitza, eh, Nia Ruseda Lingüística, eh, la Escuela Erzilai, Escuela Nacional de Antropología e Historia. Schlenderali. Eduardo, bueno, Armando. Bueno, como también, eh, bueno, quise presumir a Armando y a otros chicos uh, ahorita de CUNY, no pudieron conectarse, pero eh, la enseñanza también no solamente es como L1, con le llamamos lengua materna sino también extender a quien quiera aprender Dizashiza como como L2, que quiere decir como segunda lengua, eh, como en el caso de los amigos de CUNY, que estuvimos allá con ellos el año pasado, eh, y con una buena estrategia eh, desde la, como les decía, desde la cosmovisión de la lengua y desde el enfoque comunicativo. Lo que ahorita escucharon, Armando tomó un curso con nosotros, eh, porque él. Pudiéramos decir que tiene como lengua de herencia, Armando, porque sus abuelos son de San Juan Yaé, y eso también eh, invitamos a los papás que nos están escuchando que enseñen esta lengua a sus hijos, a sus esposos, si no lo hablan, y aunque hable otra variante, pues es muy rico eh, intercambiar eh, estas formas de habla cada uno. Entonces no nos pongamos en la, no nos cerremos en la idea de que eh, so, eh, solo hay lenguas de, de, de valor y otras no, todas valen igual, todas son lenguas que tienen el mismo valor y se pueden enseñar tanto, a, bueno, los que ya hablan hay que enseñarles a escribir y bueno, tienen que aprender o lo tienen que hacer, pero a los que quieran también lo pueden aprender, por eso este curso fue piloto Armando, lo siento, después vemos cómo le continuamos para que puedas comunicarte con tus abuelos en, allá en Yue. Um, y lo vamos a hacer poco a poco con, eh, sobre todo como les decía, muchos de ustedes que me están escuchando tienen <coughs> formación en diferentes áreas de conocimiento. Ahí va a estar el Shiza, va a aportar mucho para ustedes. Hay muchos términos, hay muchas palabras desde la cosmovisión eh, en la cual ustedes pueden recuperar e incluso innovar en su área de conocimiento, ¿no? como ya lo hacen los biólogos la tecnología, por ejemplo, con la, la unidad de nanociencia y de la UNAM, está, se hacen estos eventos en donde lo, las iniciativas desde las comunidades, cómo recuperan el léxico, por ejemplo, del Códice del Náhuatl, cómo, cómo actualizan por las propiedades de estas plantas a través del léxico, decir, bueno, qué contiene y por qué y, y para qué nos va a servir en la actualidad. Todo ese conocimiento hay que ponerlo, y con tomando en cuenta el disarcida y no quiero quitar más tiempo para que podamos comentar algunas dudas, comentarios, quejas, sugerencias.